Como todos ya sabemos, Mortal Kombat ha revelado por fin el trailer de su nueva película que se estrenará para este 16 de abril del 2021, y los corazones de nosotros los fans han sido arrancados de nuestros pechos como la fatality que Kano utilizó desde el primer Mortal Kombat al ver semejantes escenas que nos esperan en esta nueva entrega del popular videojuego traducido a la pantalla del cine, y la plataforma de streaming HBO Max en Estados Unidos. Si no lo has visto aún te dejaré el enlace en la descripción, ve a verlo si no lo has visto aún, pero si ya lo viste, en este video te quiero hablar de las cosas que tal vez pasaste por alto en el trailer o los easter eggs de este primer vistazo de lo que será esta nueva entrega. Comencemos. Esta nueva producción cinematográfica del mítico Mortal Kombat, dirigida por Simon McCoy y que en su producción tenemos a James Wan, parece ser todo un homenaje a la franquicia de videojuegos creada por Ed Boon y John Tobias en 1992. Esta nueva producción de Mortal Kombat nos promete experimentar toda una nueva era de peleas, efectos especiales a la altura y mucha pero mucha violencia. Pero aquí en Sin Spoiler te queremos revelar los secretos que esconde este primer tráiler. Por lo que hemos podido ver en el tráiler tenemos como personajes confirmados a Sub Zero, Raiden, Scorpion. Milena, Goro, Sonia Blade, Keino, Jax Briggs, Un Lau y Chan-su, además de un nuevo personaje llamado Cole Young. El tráiler también es bastante explícito con respecto a algunas de las peleas que veremos en la película, como el combate entre Scorpion y Sub-Zero, la pelea de Sub-Zero contra Jax y la lucha entre el temible Coro y Cole, cuyo poder todavía es desconocido. El tráiler comienza con Sonya hablándole a Cole acerca del torneo de luchas más sangriento de todos. Mientras tanto, en pantalla podemos ver a Jax enfrentándose a Sub-Zero en un combate donde el amo del hielo le arranca los brazos a Jax, dando a entender que este es el origen de su prótesis cyborg, pero aquí tenemos el primer cambio que hace esta entrega, ya que en la película original de Mortal Kombat Jax nunca pierde los brazos, él solamente utiliza las estructuras biónicas sobrepuestas en sus brazos que hacen que a la hora de golpear su potencia aumente. Por otro lado, en este tráiler se asemeja más a la forma como Jax pierde los brazos en el videojuego de Mortal Kombat 9 cuando Ermac se los arranca. Un guiño hacia los videojuegos y la película de Mortal Kombat de 1995 salió de la boca de la mismísima Sony, quien nos cuenta en el tráiler que el torneo de Mortal Kombat se ha venido realizando desde tiempos inmemoriales, con peleadores de todos los rincones de la tierra y el oscuro mundo exterior. Esto tiene una estrecha relación con los orígenes de la franquicia. En otra escena podemos ver en un mural al gran Kung Lao, ancestro del Kung Lao del sombrero boomerang que todos conocemos, y personaje que dentro del canon de la serie se encargó de vencer a Chan-Su y con ello impidió que el mundo exterior invadiera la tierra, pero lamentablemente murió a manos de Goro. También podemos ver en este tráiler a Sub-Zero con un dominio completo e inmediato de sus habilidades climantes, a comparación con la clásica entrega en la que debía tomarse su tiempo para lanzar sus poderes. En el tráiler de Mortal Kombat, pudimos observar que el film planea contarnos la historia de Hanzo Hasachi, mejor conocido como Scorpion. Scorpion se nos muestra enfrascado en una mortal lucha contra un montón de asesinos mientras utiliza movimientos tan característicos del personaje en el videojuego, como su lanzamiento de kunai, que como dato curioso, en la antigua Japón, el kunai solo era una herramienta de jardinería y Hanzo lo convierte en su arma predilecta, atravesando la caja torácica de sus contrincantes, para traerlos hacia sí. También en esta escena podemos ver lo que parece ser a su familia cubierta con un bloque de hielo, congelada tal vez por obra de Sub-Zero, lo que estaría obligando a Hanzo a tomar venganza y quizás veamos también la muerte de Hanzo a manos de Sub-Zero, ya que luego de muerto regresará a la vida con la identidad de Scorpion, gracias al hechicero Chi. Hay escenas en las que podemos ver al aclamado personaje rodeado por el fuego del infierno y hasta con el atuendo de Mortal Kombat 10 Todo parece indicar que veremos una transformación completa de Hanzo a Scorpion al lado de la clásica que tiene con su Subsidio. Otro de los easter eggs que no podían faltar en la nueva película de Mortal Kombat son los característicos movimientos finales de los luchadores que han ganado la batalla. Así pudimos ver el dragón de fuego característico de Liu Kang, los movimientos mortales de Sony, o el ataque directo al corazón de Kano contra Reptile. Solo no nos faltó escuchar. Fatality. También podemos ver cómo Cole Young, el nuevo personaje que se creó exclusivamente para esta cinta, muestra una marca de nacimiento en su pecho en forma de dragón. Se dice que esta marca lo convierte en una especie de elegido para el torneo. Dicha marca recuerda mucho a la marca que poseían los aliados de Chao Kahn en la película clásica, los cuales al ser eliminados salía volando un dragón real de ellas. Puede que sea una referencia más. Aunque todavía no se ha revelado quién será el gran líder antagonista de esta película, en el tráiler pudimos ver una estatua gigantesca de Chao Kahn, señor del mundo exterior, blandiendo su enorme martillo. Dentro del avance podemos ver una larga lista de personajes clásicos de la serie, pero en el fondo puede que haya más peleadores de Mortal Kombat en la cinta. Por ejemplo, durante un momento se pueden ver los letales abanicos de Kitana. Reptile es asesinado por el ya mencionado Fatality de Kano. Durante una de las peleas de Liu Kang se pueden observar unas espadas de gancho muy similares a las que usa Cabal y Jax pelea contra un enemigo con indumentaria similar a la de Reiko. En otra escena podemos ver a Kitana con su característica dentadura de no tan prominente como en el videojuego, pero sí con la misma actitud animal para el combate. Y no podemos olvidarnos de mencionar a la mítica pelea entre Sub-Zero y Scorpion, que nos revela este trailer dejándonos ver algunas referencias al videojuego, como las poses de victoria de Sub-Zero y los diferentes poderes y habilidades característicos de este porte personajes. Ver a los personajes del juego de luchas favoritos de todos, destazándose en un light action, con coreografías perfectamente ensayadas y efectos especiales de altísima calidad, era el sueño de muchos de nosotros. Y por por eso estamos esperando esta cinconancia o tú qué opinas déjanos tu opinión en los comentarios acerca de qué tal te pareció esta nueva entrega cinematográfica de este legendario videojuego también podemos observar al final del trailer la clásica fatality de Kano cuando le arranca el corazón a su víctima pero esta vez su víctima se cree que sería Reptile que al igual que en Mortal Kombat Deadly Alliance este aparece con una forma más reptiliana y no tan ninja humanoide como en otras apariciones no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para estar atento de próximos videos, dale like y nos vemos en un próximo video, gracias maníacos